Hey, ¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal de nuevo Chicos, hoy vamos a hacer lo que les prometí la, el video pasado De cómo editar con Lightroom Pero desde la computadora O desde el ordenador o como le quieran decir ¿vale? De manera más profesional Hoy nada más vamos a tocar los básicos La parte básica de Lightroom Después vamos, vamos a unas partes más complicadas Podemos utilizar los present Podemos utilizar la saturación con los colores La tabla, la tabla de colores, mejor dicho Entiende y después vamos a empezar a profundizar pero creo que será otro video porque si no lo haría muy pero muy largo y sería muy pesado para hacerlo todo en un video así que vamos a comenzar vale chicos ya estamos lo que sería en Lightroom vale lo primero que tenemos que hacer es sencillo en nuestra carpeta de imágenes vamos a pasar las fotografías que nosotros decíamos a Lightroom sencillamente tiene que arrastrar la imagen a la biblioteca y ya directamente sería importar la fotografía Vale, ya tenemos aquí las primeras tres fotografías que yo quiero editar Así que, vamos a comentar que sería la primera y vamos a darle a revelar Que en revelar es donde yo puedo editar la fotografía Vale, vamos a presentar lo que sería lo que tenemos aquí a la derecha O sea, la tabla de la derecha y la tabla de la izquierda Vale, primero aquí, a gusto establecido Son lo que se llama en inglés present Son como filtros que le podemos meter a la fotografía para directamente ya editarla y nada más sería retocarla en lo que serían los colores básicos, las luces y cosas así, ¿vale? Esto lo vamos a tocar en otro momento, ¿vale? Instantáneas. ¿Vale? Instantáneas no tengo absolutamente nada, yo no lo utilizo. Y la historia es cuando tú ya estás editando y en cierto punto de la fotografía tú quisiste decir Mira, de verdad es que no me está gustando cómo está quedando, pero me gustaba cuando lo tenía de tal manera. Entonces la historia... Es para eso específicamente, es para regresar o adelantarte en el momento que tú no querías editar esa la fotografía. Y las colecciones tampoco las utilizo yo, así que no lo vamos a tocar. Vale, vamos primero con la tabla de la derecha. Lo básico, lo básico sería la temperatura y las luces. Vale, vamos a tocar ya la fotografía directamente. La temperatura, la temperatura como tal me está gustando bastante, no quiero modificarla. Y la exposición, la, la fotografía la estoy viendo muy oscura, ¿vale? Tenemos que primero analizar la fotografía y ver qué necesitamos, ¿vale? La exposición, así que la vamos a subir solamente un poco y el contraste también vamos a subirlo para que tenga un poco de color oscuro, ¿vale? Las altas luces, vamos a bajarla, no me gusta que se vea un reflejo totalmente blanco en la fotografía, no me gusta para nada. Y las sombras, la sombra vamos a subirla también para que tenga un poquito más de detalle en la fotografía los blancos, los blancos vamos a bajar un poco y los negros los dejamos tal cual como sea la claridad, la claridad es para que tengamos detalle la fotografía no es enfoque sino claridad tal cual está diciendo vale, vamos a subirlo para que ustedes se den cuenta de esto ¿ves? está cogiendo un poquito más de color oscuro y ahora vamos con la intensidad y la saturación ya la intensidad y la saturación ya lo he explicado en el video anterior si quieren pueden verlo para que vean cómo yo edito la fotografía por el móvil, ¿vale? Vale. La intensidad es para subirle, por así decir los colores, pero no tan fuerte y sin tanto daño de, col de, de los colores. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Vamos a subir la intensidad al máximo. Vale. Ustedes están viendo que los colores ahora son un amarillo súper potente que te quema los ojos. Vale. Vamos a dejarlo como estaba antes, hacer, pero vamos a ver qué pasa si le suma la saturación. Pasa prácticamente lo mismo, pero más fuerte aunque Capaz no se están dando cuenta de eso, pero ellos sí. Vale, entonces ahora la, la intensidad vamos a subirla solamente un poco para que coja un poquito más de color entonces lo básico ya lo podemos cerrar y vale chicos, se me había olvidado enseñar lo que sería esta herramienta que tenemos aquí arriba por ejemplo esta herramienta es el, sencillamente para recortar una fotografía la segunda es para quitar una mancha por ejemplo si tenemos un lunar o un punto en el cual no queremos eh, que se vea lo podemos quitar con esto, tenemos la aparición de ojos rojos que más que todo si utilizamos un flash o algo así el filtro graduado no sirve sinceramente mucho para... ok chicos, entonces también tenemos el filtro graduado que entonces nos sirve como para editar una zona de, de la fotografía, más que todo se, se utiliza para... si queremos utilizar esta zona de aquí por ejemplo la zona de aquí queremos ponerla más azul la seleccionamos y entonces se va a colocar más azul o podemos quitar la luz es como para seleccionar solamente esta área eh, de un cuadrado, se puede decir, o un triángulo Tenemos también el filtro radial, que es prácticamente lo mismo, pero en forma de círculo vale Y tenemos lo que sería la brocha o el pincel, en el cual, si queremos editar una zona específicamente por ejemplo, eh, queremos editar los labios, que no, no me gusta tal o cualquier cosa, lo empezamos a pintar y así vamos Vale, vamos con la curva de tonos Vale, ya editamos lo que sería lo básico, ahora vamos con la curva de tonos a mí, por ejemplo, en la fotografía me gusta poner un punto en el medio y subir y bajar cada punto. Por ejemplo, aquí lo subimos un poco y el este lo bajamos. Perfecto. Entonces, a mí también me gusta poner un punto en el medio entre cada uno. Y entonces, este sería subirlo y este bajarlo. Para que tenga un poquito más de detalle y sea un poco más como estilo Instagram. ¿Vale? Entonces, la curva de estamos listos. Aquí vamos con lo que sería HCL y los colores, o el blanco y negro ¿Vale? Aquí podemos lo que sería retocar los colores de la fotografía como editar lo que sería la luminancia, la saturación, los tonos Entonces aquí el tono naranja me parece que es muy fuerte Así que vamos a bajarlo un poco Ahí, y el amarillo también Entonces los tonos, aquí quisiera, quisiera que el tono naranja se vea un poquito más verde Perdón, el del tono amarillo que sea un poquito más verde entonces lo que vamos a hacer es subirlo un poco y ahí perfecto, vale. También podemos editar la luminancia de los colores, por ejemplo, el amarillo está muy fuerte, así que lo vamos a bajar un poco para que sea más oscuro. Aquí perfecto. Vale, entonces ya haciendo todo esto, también se puede editar la tabla de colores, un color específico o sencillamente hacerlo blanco y negro de la fotografía, pero yo lo voy a dejar en los colores normales El dividir tono es para ponerle como una capa de un color específico, por ejemplo la fotografía ahora la vemos un poquito naranja entonces yo quiero ponerle un tono más azul seleccionaríamos el color azul de aquí vale, y le damos saturación y lo ponemos un poquito más pero mmm, no quiero tocar vamos ahora con los detalles el detalle se super, podría decir que sería el enfoque la luminancia, que sería la reducción del ruido los colores, el suavizado, etcétera por ejemplo, en este momento a mí podemos hacerle zoom a mi cara que es donde se puede ver los detalles, la fotografía vamos a apuntar lo que sería los pelos, todos los cabellos que tenemos y lo vamos a enfocar un poco, perfecto entonces ya aquí sinceramente no me hace falta tocar más nada vamos a lo que sería la corrección de lentes que esto no lo utilizo yo sinceramente, no lo utilizo así que no puedo explicarle mucho de esto y vamos a lo que serían los efectos, los efectos pueden ser como un granulado, puede ser una viñeta en este momento sinceramente no quiero ponerle nada y ahora vamos al último que sería la calibración de la cámara. Esto sería la, la calibración de colores, ¿vale? Por ejemplo, el azul que es de aquí me gusta mucho tocarlo y ponerlo un poquito más a la izquierda para que coja un tono más rojizo, ¿vale? Entonces, digamos que ya tenemos la primera foto editada, ¿vale? Vamos a, segundo, a una segunda fotografía que sería esta, vale, chicos? Aquí para explicación rápida de cómo yo edito una foto. Aquí vamos a básico, sinceramente esta foto yo lo veo con mucha exposición detrás de mí Así que vamos a bajar las altas luces Y la exposición la vamos a subir un poco Para que yo me pueda detallar un poquito más El contraste vamos a subirlo Y las sombras también para que yo me pueda ver Los blancos vamos a bajarlo y es que las, eh, el árbol que tengo detrás se ve muy claro ¿vale? Los negros también vamos a subirlo Y la claridad también la subimos La intensidad la dejamos tal cual como está Y... Aquí chicos, vamos a utilizar el filtro de la Doha, por ejemplo, para que el tono del, de, de la, del árbol que tengo atrás no sea tan fuerte. Así que vamos a bajarlo un poquito y vamos a bajar también la exposición. Perfecto. Ahora vamos con lo que sería los colores. Y por ejemplo, el color verde me gusta como está, pero quiero también modificar el color marrón del árbol. Vale, entonces aquí con este podemos seleccionar el área que queremos ajustar. Y entonces ya directamente nos ayuda. Vale, esto de, supuestamente está diciendo con color naranja. Vamos a subir la saturación. Vale, y la dejamos así. Perfecto. Los tonos me gustan tal como están. La fotografía se ve muy bien. Y vamos ahora con lo que sería la calibración de la cámara. Aquí me gusta un poco solamente. Perfecto. Yo creo que en esto me falta más que todo en lo básico. Más claridad. Aquí, y bajar un poquito la sombra Ahí, vale En los negros creo que también tengo que un poco Y la exposición también Allí, ahí está, perfecto Ya la fotografía como tal, vale chicos Vamos a la tercera fotografía, Mujamos también rápido para que no se haga tan pesado lo que sería el video Y aquí, la fotografía es sencilla, vamos, en la temperatura vamos a subirla un poco La exposición también la subimos el contraste igualmente para que tenga un poquito más de estructura la fotografía las altas luces las bajamos las sombras las dejamos tal cual y como está. los blancos también vamos a bajarlo un poco y los negros vamos a subirlo vale, la claridad chicos vamos a subirla también un poco para que tenga más detalle la fotografía y la intensidad igualmente vale. vamos a la curva de tono chicos para que tenga un estilo más de Instagram que para subir la fotografía Vale, cogemos los puntos que a nosotros nos gusta, bajamos aquí un poco y sub aquí fue un error mío. Le ponemos control Z y podemos deshacer el último movimiento que hicimos. Aquí lo subimos y esto lo bajamos. Perfecto, esto lo vamos a un poco también. Ahí, perfecto. la todo está perfecto. Vamos con los detalles y tenemos que seleccionar mi cara. Para... yo sinceramente dos detalles muy bien en esta fotografía, me gusta bastante y los colores, tenemos que ajustar un poquito los colores el verde de aquí quisiera ponerlo un poquito más amarillo así que este verde lo ponemos más para acá perfecto, y el color rojo que tengo en los zapatos quiero que se vea más fuerte así que vamos con saturación, utilizamos la herramienta y empezamos a subir el, el tono perfecto, también la corra quiero que se vea un poquito más detallada Perfecto, y la fotografía como tal se está viendo muy bien, ¿vale? Vamos a lo que sería la calibración de la cámara, para gustar un poquito este color. Y tal cual, chicos. La fotografía ya está así, me encanta. Vale, chicos, ya nos vamos a la biblioteca. Esta herramienta sinceramente no hace falta utilizarlo sería para otras cosas específicas. Y nosotros lo único que queremos es la fotografía para montarla en Instagram, o montarlo en cualquier cosa, o subirla sencillamente para tu privacidad o lo que quieras. Vale, chicos, entonces ya la fotografía seleccionada, vamos a seleccionar las tres y le vamos a exportar. Vale, entonces aquí nos va a decir dónde lo quieres exportar: al disco duro, a una, una carpeta específica. Yo siempre le pongo la carpeta, el nombre Foto para Insta. Vale, Foto para Insta, Entonces, aquí la calidad siempre tiene que estar al 100% y el formato siempre tiene que estar en JPG. Vale, entonces aquí ya tal cual le damos a exportar. Y ya la barrita de aquí arriba a la izquierda estaría cargando, subiendo las tres fotos. Bueno, chicos, así editaríamos las tres fotografías. Se las voy a enseñar ahora cómo quedaron cada una en un tamaño grande para que la puedan ver. Y bueno, chicos, ya, ya, ya, listo. Ya editaron la fotografía. Espero que les haya gustado lo que sería el video. Se puede suscribir totalmente gratis al canal. puede darle un buen me gusta, así saber. Así se me enreda la lengua bien, bien. Así puedo saber, chicos, si les está gustando lo que estoy haciendo con lo que sería la fotografía, los videos de cómo lo edito o el canal en general. Vale, así que le puedan un buen me gusta si es así. Recuerden escribirme en la caja de comentarios cualquier duda que tengas, cualquier cosa que pueda hacer para el próximo video. Así, chicos. También lo voy a dejar mi Instagram por aquí abajo. Manuel Antonio 0402. Un poco largo, lo sé, tengo que modificar eso. Y, pues, más nada, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Chao.